El siguiente reto es domina el formato, ahora que ya hemos empezado a pintar píxeles y ya tenemos más o menos la capacidad de ser capaces de pintar un píxel del color que queremos, ahora tenemos que entender el formato completo con el cual estamos pintando grupos de 4 en 4 píxeles. Porque cada vez que pintamos, no pintamos un solo píxel. Como ya hemos visto, cambiamos el valor de una posición de memoria y esa posición de memoria se refiere a cuatro píxeles de un solo golpe. Y tenemos que aprender cómo diferenciar cada uno de esos cuatro píxeles para que cada uno tenga su propio color. Este reto es el que nos va a ayudar a ser capaces de pintar cada uno de esos píxeles de un color y los grupos de cuatro píxeles con los colores exactos que queramos en cada píxel. Vamos al reto. Bien, el reto tiene cinco actividades que veis aquí. La primera actividad es muy simple, consiste en pintar, como veis aquí, los cuatro primeros píxeles de pantalla, todos de color rojo. Sería rojo, rojo, rojo, rojo. Los cuatro primeros píxeles, todos rojos. La siguiente actividad de pantalla es pintar 24 píxeles, no cuatro, sino 24, todos los siguientes al, al primero, 24 píxeles que van a ser en grupos de cuatro, rojo, amarillo, amarillo, azul, azul rojo, y lo mismo en las siguientes actividades, esta será lo mismo en grupos de dos píxeles, pero eh, de color rojo, amarillo, azul, amarillo, en, en un total de 12 píxeles, y esta de aquí será lo mismo, pero cada píxel de un color distinto, 8 píxeles en total, y esta de aquí abajo al final, será de dibujar un patrón de color libre, de por lo menos 80 píxeles de largo, en el cual tendréis que utilizar todos los colores, los cuatro colores Disponibles. Bien, estas Cs que veis aquí abajo se refieren al hecho de que cada una de, est de estas actividades es una actividad de carácter creativa y cuando tenemos dos Cs es que es una más creativa. ¿En qué consiste la actividad creativa? En el hecho de que no tenéis que hacerla exactamente igual que os la proponemos, sino que hay unas condiciones para hacerla y a partir de ahí vosotros tenéis libertad creativa para cambiar cosas de la actividad y hacerlas a vuestro gusto. Vamos a ver las cuatro actividades, quitando la primera, que es la más sencilla, vamos a ver las demás individualmente. La primera que tenéis aquí, como veis, es 24 píxeles en total de pantalla. ¿vale? Sabemos que los píxeles están en grupos de 4 en, en la memoria. Vamos a tener que pintar un total de 24. Y además, asegurándonos de que cada grupo de cuatro píxeles son todos del mismo color. Cuatro rojos, cuatro amarillos, cuatro azules... Da igual el orden en que pongáis los colores. Es decir, como la actividad es creativa no tenéis por qué replicar este patrón de colores que veis aquí sino que podéis hacer el patrón que vosotros queráis con la única condición de que cada cuatro píxeles sean todos del mismo color. Cuatro del mismo color, cuatro del mismo color, cuatro del mismo color y que utilicéis estos tres colores, rojo, cian y amarillo. El único que no podéis usar es el color fondo, el color azul oscuro. Y una vez hayáis hecho la actividad tenéis además un bonus si la hacéis también utilizando la instrucción de código máquina 21, ¿vale? Sabéis que hemos utilizado muy a menudo la instrucción 3E, bien, pues si sois capaces de utilizar la instrucción 21 para vuestro programa que pinte esto, tenéis un bonus en, este, en esta actividad. La siguiente actividad es un patrón del mismo tipo que el anterior, pero en lugar de hacerlo en 24 píxeles en total, de, en grupos de 4 en 4, esta es a la mitad, en 12 píxeles en grupos de 2 píxeles, aquí veis que hay 2 píxeles rojos, dos amarillos, dos azules, dos amarillos, tenéis que hacer que cada grupo de 2 sea de un color distinto y que siempre vayan en grupos de 2 ¿vale? y tenéis que utilizar nuevamente los colores rojo, cian y amarillo, nunca el grupo siguiente de, de píxeles repite el color del anterior Vale, Y aquí tenéis bonus si utilizáis ambas instrucciones, la instrucción 3E y la instrucción 21. Podéis hacerlo combinadas, un mismo programa que tenga tanto la instrucción 3E como la 21, o podéis hacer dos programas, uno con la instrucción 3E y otro con la 21, o tres, uno con la 3E, uno con la 21 y uno con ambas. Eso es a vuestro gusto. En cualquier caso, si utilizáis ambas, tenéis bonus. Bien. El siguiente es, igual que los anteriores, nos reducimos y ahora 8 píxeles asegurándonos de que cada píxel es de un color distinto, no van a haber dos píxeles juntos que sean del mismo color. Así es que ahí veis, tenéis un patrón cualquiera, podéis pintar el que vosotros queráis, siempre y cuando utilicéis igual que antes los tres colores, cian, amarillo y rojo, sin utilizar el color de fondo. 8 píxeles consecutivos, cada uno de un color distinto al anterior. Y por último, el reto más chulo de este nivel, la actividad más chula de este reto en concreto, es tenéis que dibujar una línea de mínimo 80 píxeles. Podéis utilizar, si queréis, la longitud de la pantalla completa, eso es a vuestro gusto, pero mínimo 80 píxeles. Y en esos 80 píxeles tenéis que pintar píxeles de todos los colores, de los cuatro colores disponibles, combinándolos a vuestro antojo. Y se trata de que hagáis... Un dibujo en una línea. Por ejemplo, aquí veis un patrón que hemos hecho. Podéis dibujar una barra de progreso, podéis dibujar lo que queráis. Lo que os ocurra en una línea utilizando todos los colores. Y es totalmente libre el dibujo. Bien, muy importante en estos retos, son retos creativos, experimenta. Sed creativos. No hay ningún problema en cambiar los colores a vuestro gusto, en poner los que os gusten, en hacerlo varias veces y probar con distintos dibujitos experimentad, sed creativos, y una última recomendación, si hacéis un dibujo y os ha costado hacer y ha quedado bien, compartidlo, ¿por qué no? ¿habéis hecho un programa, habéis hecho un dibujo? compartidlo, hacerle una imagen, lo ponéis en Twitter, lo ponéis en Facebook, podéis hacerle un vídeo, lo ponéis en Youtube, lo que más os guste, compartid lo que habéis hecho porque son vuestros logros, y ahora adelante con este reto, seguro que podéis hacerlo muy bien.